Fuerza tan desmesurada. Al inés se siente cuando muestra su gran poder. Al hijo del de los piratas. Yo soy guerrero, eres por Candie. Yo me llevo de montaña siendo creado por bandidos. Hoy día sin razones, marcado por el destino. La sangre de Brody que lleves un recorrido. Hola, bienvenido una vez. Anteriormente yo hablé sobre el origen. El cazador de killers a dónde encontré. Cuando he. El cazador, de Killer abre la puerta trasera a donde está el patio. Ahí, al frente de la cerca, ahí estaba un joven que tenía una sudadera blanca, tenía la cara blanca y una enorme sonrisa tallada en su rostro, sus ojos, no tenía párpados, era horrible. Ahí en donde contamos cosas perturbadoras, no, te dejará dormir, en la noche hola, ¿qué tal? Bueno, tarde. Buenas noches. Yo soy... Ese señor que cuente las historias del terror sin más, te ángulos. Será... todo. Bienvenido, el mundo cree piseta Aquí había su amigo. Y aquí comencemos el doblaje, he vivido ahora mismo. Ahora que lo pienso ¿no crees que ya es muy tarde para que estés despierto? ¿Tú? Hermanos ya deberían de ir a dormir. Se meló la sangre, el tipo había comenzado a caminar hacia mí, se reía, y levantaba su cuchillo listo para asesinarme. Me atacó, reaccioné rápido y logré hacerle un corte en el brazo. El chico gritó. Ja, ja ja eso no fue divertido, ¿sabes? Se giró, tal vez tus hermanitos quieran divertirse también. No me había dado cuenta, le dejé la puerta libre para entrar a la casa, no, no te atrevas el sujeto me miró y entró a la casa, corrí detrás de él y logré tumbarlo, iba a atacarlo pero era muy fuerte, me sometió rápidamente y me quitó el cuchillo, miré a la sala y ahí estaban mis hermanos, llorando asustados, el sujeto los miró, luego me vio y sonriendo macabramente me enterró el cuchillo en la pierna, Quise no gritar por mis hermanos pero no pude evitarlo, escuchaba a mis hermanos llorar, el sujeto se levantó y se dirigió hacia ellos, yo no podía moverme, solo podía verlo con ambos cuchillos acercarse a ellos, ya llegamos chicos. Eran mi madre y mi padre, fue la última vez que los vi vivos, porque en ese momento el sujeto les arrojó un cuchillo a cada uno en su cabeza matándolos. Mis hermanos gritaron, el tipo les sacó los cuchillos de sus cabezas y se acercó a mis hermanos. Es de mala educación interrumpir los juegos de otros, díganme, ¿cómo se llaman niños? No dijeron nada. Contesten. Puso el cuchillo en sus cuellos para amenazarlos. M, Matt, jeffrey, el sujeto se dirigió a jeffy mira qué lindo te llamas como yo, dime, no te gustaría ser tan hermoso como yo tu amigo jeff de killer, pasó el cuchillo lentamente en su rostro acariciándolo y lo metió en su boca jeffy hizo un leve movimiento con su cabeza diciendo no oh, qué lástima, pero bueno aún así lo haré, sacó el cuchillo violentamente de la boca de jeffy dejando un enorme corte en la cara yo grité, mi hermano se desangraba sin control, Matt intentaba ayudarlo, y ese tipo, Jeff The Killer solo estaba ahí sonriendo. Matt gritaba, yo me arrastraba para llegar a él y ese tipo, ese monstruo tomó a Matt del cabello y retirando de Jeff y le dijo... Oh o no, pequeño, tu hermanito se está volviendo hermoso déjalo ahí, luego sigues tú. Se levantó lentamente sin soltarlo, miró la ventana, afuera había alguien, una chica al parecer. ¿Qué? Es un placer volver a verte, Hane. Hane saltó por la ventana y atacó a Jeff, este usó a Matt como escudo, el cuchillo de Hane lo mató al instante, me quedé petrificado, sentía rabia, odio, dolor, impotencia al ver los cuerpos sin vida de mi familia. Solo escuchaba a aquellos dos luchando y destruyendo mi hogar, pero no me importaba lo que estuvieran haciendo, solo intentaba alcanzar el cuerpo de jefe que estaba más cerca de mí. Después de arrastrarme hasta alcanzarlo me di cuenta de que aún vivía pero que no sería por mucho, se estaba desangrando muy rápido, él me miró y con su último aliento dijo. Adiós. El manito y murió. Punto. Comencé a llorar sobre el cuerpo de mi hermano, de pronto escuché a aquellos dos salir a toda velocidad y después, pude percibir un fuerte olor a gas y después, fuego, mi hogar estalló, los cuerpos de mi familia se calcinaron y yo, logré ponerme a salvo, sobreviví, mi brazo izquierdo se quemó, después llegaron las ambulancias y quedé inconsciente. Hasta acá llegamos, espero que te haya gustado el video de los chicos o chicas, espero que me haya entendido, nos vemos hasta la próxima que